Campeones de League of Legends en 10 segundos. Ari, al matar Minion se cura. Tiene una pelota que va y vuelve. Saca fuego que hace daño. Enamora enemigos si reciben más daño. Tiene 3 dashes que al matar se resetean.